bien, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación para esta grabación honorable D'Amcho y toda la comunidad Armadata el tema que vamos a ver el día de hoy, que quiero que nos entrenemos el día de hoy tiene que ver con cómo prepararnos para poder afrontar situaciones que se presentan muy comúnmente al momento de morir y que nos causan sufrimiento que son el apego a los bienes materiales, que es una causa muy, muy común de sufrir en nuestros últimos días de vida, y también el tema de nuestras relaciones. Esto no tiene que ver solamente con el apego a los seres queridos, sino otras cosas que pueden haber ahí alrededor, y también el miedo a perder la identidad o el miedo a dejar de existir, por así decirlo, que es como el miedo fundamental a morir, pienso. Entonces pues nuevamente les agradezco y les agradezco a los que están aquí en, en presencia directa para poder hacer esta grabación y obviamente a todos los que vayan a escuchar este video. Pues me gustaría que empezáramos como siempre con una buena motivación, que lo que podamos aprender aquí en esta sesión sea una causa para nuestra transformación, que nos ayude mucho mucho a tener paz, tranquilidad, armonía, perder miedos a tener una vida más significativa y por supuesto una muerte también tranquila, una transición pacífica a donde sea que cada uno de nosotros piense que va a ir pero que sea realmente pacífico, beneficioso para uno y por supuesto para los demás también, que lo que podamos aprender sea de muchísimo muchísimo beneficio también para traer bienestar a este mundo que se convierta en la causa no solo que nosotros, sino que todos los seres puedan tener paz, tranquilidad y armonía en sus corazones. Pues con esto vamos a comenzar nuestra sesión y como les comentaba al inicio, no sé cómo sea la experiencia de ustedes, no sé cómo sea la experiencia de aquellos que están viendo este video, pero yo por lo que he visto, lo que he vivido, lo que he platicado y demás, Siento que hay dos causas, ahorita son dos de las que me gustaría hablar, que son muy, muy, muy comunes en cuanto a la recurrencia con la que suceden y además muy fuertes en cuanto al sufrimiento que pueden causar al momento de morir. Como decía, uno es lo referente al apego a los bienes materiales, y la otra es las situaciones de nuestras relaciones, que es muy normal que se presenten al momento de morir y que nos lleven a una muerte perturbada. Entonces, nos necesitamos entrenar en eso. 100% es de beneficio entrenarnos en eso. Y en cuanto al primer punto, y que de hecho es una especie como de tarea que me gustaría que hiciéramos. O sea, no, no solamente quiero que veamos esto como una plática o algo similar, como algo que vemos durante un, una hora, un video, una plática y escuchar del tema no me gustaría que lo tomáramos así, sino realmente como un entrenamiento incluso va a haber algunas tareas que me gustaría que hiciéramos y demás y lo primero que debemos de entender para poder trabajar con los apegos a los bienes materiales a los seres queridos, a nuestro propio cuerpo y demás es precisamente el tema del apego y es muy muy importante que comprendamos el tema del apego eh, de una manera adecuada porque desafortunadamente hay demasiadas malinterpretaciones acerca de los valores humanos hoy en día en nuestra sociedad y yo siento que una de las razones principales por las que no practicamos las virtudes o los valores humanos es porque están totalmente desprestigiados por así decirlo, desvalorar, desvalorados y minimizados hoy en día se cree que la paciencia es pues, ser dejado, o que la tolerancia es aguantar que los demás te lastimen, que ser compasi compasivo es casi sinónimo de tonto hoy en día, ¿no es cierto? Y que, y que desapegarse de las cosas o de las personas es pues, como desvalorarlas, o no prestarles tanta atención, o a lo mejor alejarnos un poco. Y es muy triste porque todas esas malinterpretaciones de lo que son los valores humanos hace que uno se aleje porque considera que son causa de sufrimiento en vez de bienestar, ¿verdad? Pues ¿Quién quiere dejar que otros lo lastimen? ¿O quién quiere eh, ser compasivo, malentendido en el sentido de pues, hacer todo lo que los demás te pidan y nunca ver por ti? ¿Y quién quiere desapegarse de sus seres queridos, verdad? Si desapegarse de nuestros seres queridos significa alejarnos o no prestarle esta atención y demás pues honestamente no parece muy adecuado, ¿verdad? Entonces es importante que podamos entender lo que es el desapego realmente, cuando menos como lo expresa la psicología budista, que es lo que me toca compartir con ustedes, para tener una base adecuada de lo que es el entrenamiento en el desapego. ¿sí? Porque nuevamente, un punto que es fundamental comprender es que Ahorita que estamos tomando la psicología o la filosofía budista como base de este conocimiento, debemos recordar que muchos de los términos que nosotros utilizamos aquí también son utilizados en otro tipo de psicologías o en otro tipo de contextos o cultura y que a veces parece que no encuadra una explicación o un entendimiento con otro. Yo quiero decirles que antes de comenzar o antes de continuar, hagamos un ejercicio de vaciar nuestra mente de cualquier idea previa que podamos tener. ¿no? O sea, de lo que creemos conocer y lo que creemos saber, dejemos a un lado y vamos a tratar de recibir este conocimiento, como viene de esta tradición, así tal cual es, para ya después lo podemos checar a ver si es de beneficio o no. Pero de un inicio debemos de tener lo que se llama mente de principiante. Una mente que no está haciendo juicios o valoraciones o poniendo conocimiento encima de lo que uno está escuchando, sino que realmente lo podamos recibir. ¿Por qué? Porque, repito, en algunos contextos incluso de la psicología occidental, apego es una mente que puede ser muy positiva, ¿sí? pero ahí sería más bien sinónimo de vínculo. En algunas eh, ramas de la psicología occidental, apego significa vínculo, como el vínculo sano que una madre y un hijo tienen. Entonces, a veces se les da el nombre de apego, pero aquí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Entonces, desde este punto de entendimiento, si yo les dijera que se desapeguen de sus seres queridos, parecía, parecería que estoy diciendo que pierdan ese vínculo, ¿verdad? Y no tiene que ver nada con lo que aquí queremos decir. Entonces, vamos a ver los ingredientes del apego. Ingredientes del apego. Una vez que entendamos los ingredientes del apego, vamos a poder comprender cómo trabajar con él. El primer ingrediente del apego es. falsas de felicidad ¿Sí? ese es el primer ingrediente del apego ¿quieren identificar a qué le tienen apego? cuando decimos apego es ansia aferramiento, la incapacidad de aceptar que las cosas cambian que nada es para siempre ¿Sí? O sea, ese aferramiento que proviene de una falta de aceptación de que pues, las cosas cambian y demás ¿Sí? que lo vamos a ir definiendo más ¿Quieren identificar a qué le tienen apego? Es bien fácil. Piensen en dónde ponen su expectativa de felicidad. ¿Sí? Una vez que tú meditas o reflexionas en dónde pongo mi expectativa de felicidad, va a ser muy fácil saber a qué le tienes apego. ¿No es cierto? Así de fácil. ¿Sí? Por ejemplo, tu expectativa de felicidad es el ser joven, ¿sí? que es una expectativa de felicidad muy muy muy muy fuerte en Occidente no es verdad y ¿Sí? en el mundo no solo en Occidente ¿Sí? el ser feliz a través de la proyección de ser joven ¿Sí? entonces esto te va a ayudar no solo a saber en dónde está tu apego sino también en dónde están tus miedos verdad que están muy relacionados el apego y los miedos por eso el miedo a morir está muy interconectado con el apego a diferentes cosas entonces, si tú dices ¿en dónde está mi, mi expectativa de felicidad? no, pues en ser joven ¿a qué le vas a tener miedo? a la vejez pues a envejecer, ¿verdad? obvio, a envejecer ¿y cuál va a ser tu mayor apego? pues que tu cuerpo no cambie que no salgan arrugas que no te salgan canas que Exacto. no te pase esto a tu cuerpo y demás entonces al identificar dónde está tu expectativa de felicidad fácilmente puedes saber en dónde se encuentra tu apego y en dónde se encuentran tus miedos ¿sí? otro ejemplo expectativa de felicidad encontrar a alguien especial que me haga feliz ¿Sí? quiero encontrar una pareja, por ejemplo, como, como muchos tienen la expectativa, que me ame y me haga feliz, ¿no? Si tienes esa expectativa, perdón, pero en mi opinión vas a sufrir antes, durante y después, o sea, no te queda de otra más que sufrir, ¿por qué? Primero vas a sufrir porque no tienes pareja, ¿sí? porque ahí está tu felicidad, y mientras no tengas pareja, pues no eres feliz, ¿verdad? Si tu expectativa de felicidad está en una pareja que, que te ame, te cuide, te comprenda, etc., pues no vas a sentirte feliz hasta que la obtengas ¿sí? entonces no eres feliz porque no la tienes y luego ya la tienes y ya eres feliz no ahora sufres porque la tienes ¿por qué? por apego que es una digamos una manera de, de expresar el miedo a perder a esa persona que eh, le has dado el peso de tu propia felicidad entonces, si para ti esa persona representa la felicidad como no quieres perder la felicidad pues no vas a querer perder a la persona ¿cómo se le llama eso? apego y al mismo tiempo hay miedo presente ¿verdad? entonces vas a sufrir durante toda la relación ¿sí? por apego, por aferramiento a que esa persona no cambie a que esa persona no se vaya y a partir de ahí aparte se van a desarrollar otras aflicciones como los celos los celos es una expresión del miedo a perder a alguien porque pusiste tu expectativa de felicidad en él o en ella lo cual no es un verdadero amor ¿verdad? más bien es la diferencia entre amar o esperar que te amen el verdadero amor es tú amar a otros no es esperar o desear que te amen a ti, verdad el verdadero amor es algo que tú das a los demás, no que estás esperando que te den entonces cuando tú tienes esa idea de que la felicidad es que los demás te amen cuando percibas a alguien que pudiera cumplir con ese papel te vas a aferrar que no quieres perder a esa persona que tú sientes que te está dando lo que quieres para ser feliz ¿sí? entonces vas a sufrir durante y vas a sufrir después también cuando esa persona se vaya ya sea porque se hartó de tus celos ¿no es cierto? o porque a lo mejor por otra razón o se murió o tú te estás muriendo y no te quieres desprender de esa persona o porque, falleció, que, exacto, de porque esa persona murió o porque tú te estás muriendo y no te quieres desprender de esa persona ¿por qué? porque es una especie de ecuación ¿sí? esa persona es la felicidad y como no quiero perder la felicidad pues no quiero perder a esa persona ¿verdad? es un ingrediente de apego fundamental entonces la psicología budista dice que todo el sufrimiento y por tanto claro toda la felicidad provienen de la brecha entre la realidad y la percepción ¿Sí? entre mayor sea la brecha entre la realidad y la percepción, más sufrimiento va a haber entre más corta sea la brecha entre la realidad y la percepción, menos sufrimiento va a haber y si realmente no hay brecha entre la realidad y la percepción, entonces no hay sufrimiento ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? Si la realidad es que nadie te puede hacer feliz más que tú mismo pero tú crees que sí, realmente tienes una fuerte expectativa de que alguien sea feliz, la realidad es una y tu expectativa es otra muy alejada y por tanto va a haber mucho sufrimiento. Si tu expectativa es muy corta, ¿sí? pues está casi integrada con la realidad en el sentido de que claro que te relacionas con otros y demás, pero tú sabes que la felicidad proviene de tu propio interior, entonces como la realidad y la percepción no están muy alejadas, entonces va a haber menos sufrimiento. ¿sí? Entonces básicamente de eso se trata, de trabajar para que percibamos las cosas acorde a la realidad y no a través de proyecciones erróneas. Entonces, ese es el primer ingrediente. El segundo ingrediente es la falta de aceptación de la realidad transitoria. Falta de aceptación de la realidad transitoria, ¿sí? A veces en el budismo se le expresa como impermanencia, verdad? Impermanencia o transitoriedad significa, pues, que todo está en constante cambio, que las cosas no son para siempre, que dependen de causa y efecto, etcétera, etcétera claro que en la psicología budista sí se identifican fenómenos estáticos que no cambian y demás y no dependen de la ley de causa y efecto pero no tiene que ver con nuestro día a día ¿okay? son conceptos abstractos y demás que no tienen ni siquiera el eh, caso eh, elaborar al respecto en este momento entonces aunque técnicamente sí la psicología budista eh, identifica fenómenos estáticos y transitorios realmente todo lo que tiene que ver con nuestras vivencias es transitorio, ¿sí? O sea, nuestras relaciones, nuestro cuerpo, los lugares a donde vamos, nuestros propios pensamientos, emociones, situaciones, experiencias, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestras vivencias es transitorio. ¿Qué significa transitorio? Vamos a tratar de entenderlo a través de cuatro puntos que mencionó Buda relacionados a la realidad transitoria, ¿sí? Punto número uno, no se los voy a escribir, pero... Creo que no están muy complicados describirlos o, o aprendérselos. ¿sí? Punto número uno, todo lo que se junta se separa. Dos, todo lo que se acumula se gasta. Tres, todo lo que sube baja. Y cuatro, todo lo que nace muere. ¿sí? Todo lo que se junta se separa, todo lo que se acumula se gasta, todo lo que sube baja, todo lo que nace muere. ¿Qué significa esto? Que cuando te juntas con alguien en su propia naturaleza está la semilla de la separación. Cuando acumulas algo, ahí misma está presente la naturaleza de la separación. Cuando subes de estatus, de un nivel, o de fama, o de fortuna, de lo que tú quieras, ahí también está la semilla para caer de ese estatus a lo mejor no siempre vas a caer de ese estatus ¿sí? puede que obtengas un estatus socioeconómico y lo logres mantener por esta vida ¿sí? sin entrar en el tema de próximas vidas que presentaría el budismo clásico a lo mejor en esta vida lo logras mantener pero aunque lo lograras mantener siempre está la semilla para que en cualquier momento puedas bajar de ese nivel y mantener una expectativa de felicidad en que nunca bajes de ese estatus sería causa de sufrimiento porque estás poniendo tu expectativa en algo externo que no puedes controlar. ¿okay? Y por último, pues todo lo que nace muere, ¿verdad? Ahí sí, definitivamente podemos ver que literalmente todo lo que nace muere. Entonces, ¿qué significa la falta de aceptación de la realidad transitoria? Pues esto que acabo de explicar, ponerlo todo al revés, todo al revés. Te juntas con algo o con alguien, pero no te quieres separar. Acumulas algo, pero no quieres que se gaste, ¿verdad? Si no me creen, pregúntenle a su quincena, pregúntenle cuando acumulan algo más y que viene a nosotros, que no quieres que se gaste, ¿verdad? ¿Y? Cuando subes de nivel, de estatus, de fama o una publicación y le pusieron 400 likes, ya en ya los 400 no quieres bajar a 300 ni a 200 ¿verdad? quieres que siempre tenga mínimo lo mismo si no es que más entonces esa es como la expectativa de que las cosas no cambien porque está justamente muy integrada a esta primera expectativa falsa de felicidad están muy integradas unas con otras y en el último caso también cuando percibes que algo o alguien es la causa de tu felicidad pues no vas a querer que muera, ¿verdad? pero la realidad es que lo va a hacer tarde o temprano entonces, la falta de aceptación de la realidad transitoria está muy ligada, muy integrada a la expectativa falsa de felicidad ¿qué quiere decir esto? entre mayor sea la expectativa falsa de felicidad mayor va a ser la falta de aceptación de la realidad transitoria ¿no es cierto? en el caso que poníamos si tu expectativa de felicidad es la juventud ¿qué es lo que no vas a aceptar? pues que tu cuerpo cambie, ¿no es cierto?, que lo que puedas acumular a lo mejor de cierta fortaleza física, ¿sí? en tu juventud, yendo al gimnasio y demás, no vas a querer que se deteriore, ¿verdad?, etcétera etcétera Entonces, una está muy ligada con otra, ¿sí? Están como muy, muy integradas. De una u otra manera, la presencia de una va a implicar la, la manifestación de la otra también, ¿sí? Entonces, nuevamente, sufrimos, no por cómo es la vida, no por cómo es la realidad sino por la incapacidad de percibir y experimentar la realidad tal cual es ¿Sí? no sufrimos porque las cosas cambien no sufrimos por, porque los demás mueran o nosotros mismos lo hagamos sufrimos por la incapacidad de aceptar que es algo natural, que es parte de la realidad ¿Sí? no sufrimos porque perdemos nuestras posesiones sufrimos porque no aceptamos que es natural perder nuestras posesiones que perdón, o sea, ¿desde cuándo cuando compramos algo, que tú vayas a la tienda a lo mejor estoy equivocado pero yo nunca he visto una factura donde diga, esto es para siempre, dicen que los diamantes, ¿verdad? <risa> eso si sí te los venden que duran para siempre perdón, pero los podrías demandar, porque técnicamente un diamante tampoco dura para siempre tarde o temprano, incluso un diamante va a dejar de existir, ¿verdad? entonces, si realmente te compras un diamante literal creyendo que es para siempre, pues no, ¿verdad? no es para siempre, ¿sí? Entonces, si realmente nosotros adquirimos algo o nos relacionamos con alguien con expectativa de que esa persona nos haga felices, repito, entonces también va a haber una expectativa de que esa persona no cambie o que esa persona no se separe de nosotros, por lógica, ¿verdad? Si una persona ya percibes que te está haciendo feliz, pues no vas a querer que cambie porque cambiar implica que a lo mejor ya no, no te va a hacer feliz, ¿sí? Lo cual... Pues qué importa si a esa persona la va a hacer más o menos feliz, ¿verdad? Esa persona no importa en lo más mínimo. El importante es uno, ¿verdad? Que es otro ingrediente más, ¿verdad? No están ni siquiera en orden de causa y efecto, ¿eh? Es como nunca, nunca pasa y siempre, siempre se acaba. ¿Perdón? Ahorita, ahorita más adelante vemos. El tercer ingrediente sí. es el egocentrismo. Les ¿sí? digo, ni siquiera están en orden de cómo surge ¿sí? el egocentrismo. ¿sí? ¿Qué tiene que ver con todo esto? ¿Sí? La expectativa falsa de felicidad está íntimamente ligada al egocentrismo. En el caso de encontrar a alguien especial que me haga feliz, ¿verdad? No ver si yo hago feliz a los demás sino encontrar a alguien que me haga feliz. ¿Cómo lo decimos normalmente? Honestamente. Honestamente. Estamos en confianza. Quiero encontrar a alguien que me ame, que me comprenda, que me cuide, que me atienda, que me lleve, que me compre, que me traiga, que me lleve. ¿No es cierto? ¿Cuántos mes dije? ¿No es cierto? Me, me, me, yo, yo, yo, yo, yo soy el centro, yo soy el importante, yo quiero que me den, yo quiero recibir, yo quiero perdón o sea, pero eso nada más en uno solo pensar en solamente en uno solo, exactamente pensar solamente en uno mismo es la causa de todos los conflictos de todo el sufrimiento, ¿no es verdad? entonces, obviamente, como podemos ver ni siquiera es algo lineal o sea, todo esto está como en una maraña lo estamos viendo en puntos para hacer más fácil la explicación, pero realmente todo está integrado en una misma masa por así decirlo ¿Sí? ¿por qué? que la expectativa falsa de la felicidad va a ser más fuerte mientras más egocentrismo haya si realmente no hay egocentrismo ¿sí? no habría muchas expectativas falsas de felicidad ¿por qué? porque no vas a estar viendo solamente en ti y para ti sino viendo en los demás entonces si estás viendo en lo, para los demás si estás viendo cómo eh, cuidas a los demás o, o para ti los demás son importantes se van a derivar las virtudes que son lo opuesto al egocentrismo, ¿verdad? El amor, la compasión, la generosidad, la ética, la bondad, etcétera, etcétera. Entonces, la expectativa falsa de felicidad, la falta de aceptación de la realidad transitoria y el egocentrismo, pues obviamente son eh, integrantes de, de, esta, de esta visión. Y experiencia de apego que tenemos hacia las cosas, las personas, las experiencias hacia nosotros mismos. ¿sí? Y hay un ingrediente que obviamente se manifiesta también, que es imputar, esta es como una cualidad muy especial del apego, ¿no? imputar cualidades que no existen en el objeto aquí objeto se refiere a cualquier objeto de nuestro apego, ok, una persona en este caso es un objeto de nuestro apego, verdad, no un objeto en el sentido peyorativo, es un objeto de nuestro apego imputar cualidades que no existen en el objeto o exagerar las presentes bienvenidos al apego imputar cualidades que no existen en el objeto o exagerar las presentes, obvio va a ser parte de todo esto si tú tienes una expectativa falsa de felicidad de encontrar a alguien especial que te haga feliz ¿sí? ¿qué va a suceder? vas a empezar a imputar cualidades que no existen en alguien por esas por esas ganas de encontrar a alguien especial que te haga feliz ¿no es cierto? entonces de repente vas a ver a una persona normal, ordinaria, que tiene todos sus defectos como muchos seres humanos lo tienen eh, como si fuera alguien distinto a quien realmente es. ¿Sí? Vas a empezar a proyectar una realidad que no está ahí, vas a empezar a ver a alguien que es increíble, que es súper lindo, súper linda y es maravilloso y tiene esto y tiene aquello y no vas a ver realmente a la persona en sí como es, sino toda una proyección fantasiosa que a veces no está presente o que una parte está presente pero la estás exagerando. ¿Okay? eso es lo que pasa con el apego una de las cualidades del apego es que nubla la mente totalmente la nubla y deja eh, o impide que podamos percibir la realidad de forma correcta ¿no es cierto? entonces cuando te encuentras con algo o te, te encuentras con alguien el apego hace que no puedas ver las cosas como son te gusta este reloj y sientes apego y empiezas a proyectar una realidad que no está ahí ¿no es verdad? empiezas a pedirle cosas que no puede hacer por ti entonces, desde el punto de vista de los bienes materiales, que es lo que quiero que nos enfoquemos ahorita y que vamos a hacer algunos ejercicios, eh, vamos a ver, por ejemplo, con este reloj cómo se pueden dar presentes estas proyecciones, de, eh, estas proyecciones que están relacionadas al apego y qué podemos hacer al respecto para ya no seguir en este, eh, en, en este círculo de sufrimiento causado por el apego. Punto número uno, dejar de, de tener expectativas falsas de felicidad de los bienes materiales. De los que ya tienes o de los que vayas ir adquiriendo. ¿sí? O sea Desde el momento en que vayas a una tienda ¿sí? y vayas a comprar algo, imagínense en el mostrador de una tienda. ¿sí? Así haciendo el mostrador, en la vitrina, la señorita o quien está atendiendo ahí, el señor, el joven. ¿sí? Enseñándote el reloj, enseñándote algo, lo que tú quieras. ¿sí? Tú lo tomas en tus manos y te haces estas cuatro preguntas, ¿ok? Punto número uno, te preguntas, y este es el ejercicio que quiero, no solo que hagamos, sino que cada vez que vayamos a comprar algo, lo hagamos. ¿sí? Las personas se esperan al buen fin para hacer una buena compra, ¿verdad? Pero para mí una buena compra es esto, ¿ok? Esto. ¿sí? Primero dices, a ver, ¿por qué te voy a comprar? ¿Te voy a comprar con expectativa de que llenes mis huecos emocionales? De que al comprarte se me quite la depresión o se me quite la ansiedad tú puedes hacer eso por mí pregúntenle al reloj, o a sea, lo que vayan a comprar tú puedes hacer eso por mí, me puedes quitar la depresión, la ansiedad yo creo que les va a hacer así ¿no? pues, lo siento <risa> <risa> pues, hasta lo pueden mover así, ya los van a ver un poquito, eh, hacen en la tienda este ejercicio, a lo mejor quien nos está atendiendo van a empezar a va a pensar que están un poquito lo, locas, locos, pero no importa, de todos modos hagan. Entonces le preguntan al reloj, ¿tú puedes realmente darme la, la felicidad que yo estoy buscando? Entonces yo creo que el reloj te va a hacer así, si ¿no? no, no puede ser. Híjole. ¿Vas a durar para siempre? Híjole. ¿Jamás te vas a desgastar? O sea, ¿si ¿sí te vas a desgastar? ¿Te puedes perder? ¿Incluso hoy? estoy consciente de lo que voy a comprar estoy consciente de que voy a comprar algo que no me puede dar la felicidad y que no va a durar para siempre, que incluso de que me den la nota y se convierta en mío, en ese momento se me puede perder y yo estoy aceptando eso desde un inicio ¿Okay? ¿Sí? punto número tres ¿sí? ¿por qué lo estoy comprando? ¿Sí? para simplemente nutrir mi egocentrismo sin ver ni siquiera lo que estoy comprando y qué es realmente ¿sí? que está muy integrada con esto ¿sí? entonces pensar, ok, es un reloj, me gusta, lo necesito y demás, pero que no se vuelva o no se convierta simplemente en un elemento más para nutrir el egocentrismo, ¿sí? algo que me gusta, que lo necesito, y no es nada más que tengas que comprar lo que necesites, como decir, necesito un reloj y voy a comprar el reloj más soso del mundo, porque porque nada más es porque lo necesito no, o sea, claro, puedes comprar algo que te guste que te agrade, me explico incluso aunque ya tengas un reloj o dos relojes no pasa nada si te compras otro pero finalmente puedes hacer este ejercicio y decir, ok, tres relojes bueno, sí me gustan mucho los relojes y si sí trabajo mucho y creo que ese gusto me lo merezco, está bien pero también tener cuidado de no irte al otro lado, donde realmente nada más se esté convirtiendo en una ansia y en un aferramiento de poseer cosas para, hacer, para creer que eso te va a hacer sentir mejor como persona, ¿verdad? ¿Sí? entonces decir, sí, pues bueno, está bien, pero al final del día no voy a olvidar que es un reloj ¿sí? por ejemplo a este en particular, pues nada más da la hora no le puedo, a, este, a este reloj en particular que tengo en mis manos no le puedo pedir nada más que me dé la hora, y eso sí le pongo pila. O sea, si no le puedo pedir ni siquiera que me dé la fecha, no le puedo pedir que me dé las fases de la luna, no le puedo pedir ni siquiera que tenga luz, ni siquiera tiene luz, ni siquiera que brille en oscuridad porque no lo puede hacer, ¿cómo le voy a pedir que llene mis huecos emocionales o que no, o que no se, se degenere o se desgaste? ¿Es cierto? Ni siquiera le puedo pedir que me dé la fecha. Entonces, si yo compro este reloj, tengo que hacerlo con la conciencia de lo que puede hacer por mí. Y como lo uso en las clases y pues no doy clases a oscuras, pues no necesito que tenga luz. En las clases necesito ver la hora, no necesito ver la fecha. Entonces, con eso es suficiente, ¿me explico? Entonces, una buena compra significa reflexionar en esto y decir, ok, lo voy a cuidar, pero el desapego significa cuidar las cosas acorde a la realidad. ¿sí? Cuidar las cosas acorde a la realidad, no cuidar las cosas con una proyección errónea de la realidad. ¿sí? Lo voy a cuidar, pero tratando de que ninguno de estos puntos esté presente, y eso es lo que significa desapegarse. ¿okay? Ahora, ¿cuál es la tarea que quiero que hagamos en la, en la semana? La tarea que vamos a hacer en la semana es... Llegar a nuestra casa lo podemos hacer hoy mismo o en estos días, pero no dejarlo así como, como para el futuro que nunca llegará, ¿verdad? O sea, si podemos comprometernos que sea en esta semana sería increíble. Entrar a nuestra casa, ¿sí? o sea, incluso salirnos, aunque estemos dentro de la casa, o ponernos en la puerta, ¿ok? En la puerta de, de entrada a la casa y. Podemos salir mejor para hacerlo más. O sea, te sales de tu casa, ahí mismo, y entras, y en el momento en que entras a tu casa, empiezas a hacer un escaneo, ¿sí? Un escaneo visual de las cosas que vas viendo. Con una libreta en mano, ¿sí? Con una libreta en mano, vas viendo las cosas, ¿sí? Y todo aquello que te brinque, que sientas que puede ser un conflicto al momento de morir, o pues, sea, que te pudiera causar perturbación al momento de morir, lo anotas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Entras a la casa y ves la sala, o sea, literal los sillones. Dices, bueno, pues los sillones realmente no me preocupa que les pase o quién se los quede. ¿okay? Entonces, pues eso no lo anotas. ¿sí? Luego ves un jarrón y dices, pues el jarrón tampoco. ¿sí? Luego ves, no sé, tus libros y dices, no, pues mis libros sí. O sea, sí me, sí me preocuparía quién se va a quedar mi biblioteca. ¿sí? Entonces ahí anotas pues, la biblioteca. ¿sí? Y luego, así, vas haciendo todo el recorrido por tu casa para identificar aquellos objetos que percibes que pudieran ser una causa de, de, de morir perturbadamente todos esos objetos que sientas que te gustaría dejar claro lo que se va a hacer con ellos eh, ya sea porque tienen un valor económico significativo o un valor emocional también que sea importante para ti ¿sí? pueden ser incluso documentos, pueden ser incluso archivos en un USB o en una computadora, todo lo que tenga que ver con material, ¿sí? ¿sí? Que sientes que al momento de morir pudieran estar llamando tu mente y decir las joyas de la abuela, las joyas de la abuela, ¿a quién se los dejo? O, o el tesoro que enterré en el jardín, ¿qué va a pasar? ¿A ¿Quién lo va a encontrar? ¿Sí me explico? O en serio, o puede ser el chicle masticado que me regaló mi primer novio mi primer... no quiero que tiren a la basura ese chicle masticado bueno, pues, no sé cómo vas a poder dejar en tu testamento ese chicle masticado, pero cuando menos tienes que hacer tu lista y saber que hay objetos ahí créanme que, o sea, se lo estoy diciendo en serio, ¿eh? es extremadamente común eh el hecho de que al momento de morir se presenten objetos a la mente que hagan que mueras perturbado. Honestamente, o sea, es algo serio, ¿sí? es algo muy, muy, muy común, que cuando las personas estén muriendo surjan este tipo de preocupaciones de qué va a pasar con esos documentos, qué va a pasar con la casa, qué va a pasar con esas cartas que recibí de alguien que estimo y, y te empiezan a llamar y pues tu mente se va totalmente perturbada y desde cualquier punto de vista creo que no es algo que nosotros queramos desde el punto de vista de tradiciones eh, como el cristianismo por ejemplo pues pueden influenciar tu propia transición a dónde vas a parar ¿verdad? desde el punto de vista de aquellos creen, que creen en los renacimientos también Incluso pueden proyectar tu mente a un renacimiento desafortunado. ¿sí? Aquellos que creen que, pues, no, pues mueres y desapareces, pues mínimo, mínimo, deja una inspiración a tus seres queridos y un acto de amor. ¿Cuántas personas no se quedan con una sensación desagradable al ver que sus padres o sus amigos o familiares murieron perturbadamente? Y eso es algo que los acompaña durante el resto de su vida, ¿verdad? Entonces, si podemos dejarle mínimo ese regalo a nuestros seres queridos, creo que les podemos hacer un gran bien. De por sí ya nos vamos a ir, pues mínimo irnos en paz, aunque pensemos que no hay nada después de la muerte que uno desaparece ya, mínimo déjales ese maravilloso regalo de haber muerto en paz, porque va a acompañar a tus seres queridos durante el resto de su vida, de decir, sí, papá se fue, pero estoy tranquila o tranquilo porque murió en paz. O quien sea, ¿me explico? Entonces... Además de evitarnos nosotros el propio dolor y el propio sufrimiento de hacerlo así, ¿verdad? Entonces, el ejercicio es, repito, identificar qué objetos, tanto porque tienen un peso material o emocional, pueden llamar nuestra mente y que tenemos que hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Yo sí recomiendo hacer testamento. Yo sí recomiendo hacer testamento, no solamente por la claridad que le puede dar a tu mente, de ya dejé todo, todo listo y, y esa es, ya no es una preocupación, sino también creo que es el último o uno de los últimos actos de amor hacia tus seres queridos también. Porque de una otra manera, haber trabajado tanto durante muchos años con esfuerzo para darle por decir algo a tus hijos o a quien tú quieras, eh, a lo mejor una casa o a lo mejor otros bienes ¿sí? con toda esa intención de amor y de cuidarlos y de darles un patrimonio pero al final del día como no arreglaste las cosas legalmente les dejas toda una maraña legal, una casa intestada y, y, o sea si de por sí tienen que afrontar el duelo después tener que encargarse de unas situaciones legales que están patas para arriba como decimos eh, caray pues lo mejor sería evitarlo ¿Sí? entonces no sé en otras partes de Latinoamérica como sea pero en México todavía estamos a tiempo porque septiembre es el mes del testamento ¿verdad? entonces si están viendo este video en septiembre eh, septiembre es el mes del testamento y todavía se puede arreglar ¿verdad? Si, si no sale en septiembre este video pues a lo mejor tienen que invertir un poquito más ¿verdad? pero finalmente es súper importante, yo creo que es muy importante hacer el testamento obviamente el chicle masticado si no crees que realmente alguien lo quisiera y lo valoraría pues no lo dejes en tu testamento pero pues puedes ver a lo mejor puedes deshacerte de esas cosas y quedarte con un significativo verdad o sea quedarte con ese recuerdo y hay cosas que a lo mejor no vale la, tanto la pena mantener o mantenerlas pero sabiendo que pues ya lo que les pase después no no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, eso es lo que podemos o tenemos que hacer en cuanto a los bienes materiales. En cuanto a no solo nuestros seres queridos, sino en cuanto a las relaciones en general, eh, también podemos hacer una lista, obviamente de las cosas materiales, lo que no esté dentro de la casa, entonces pues también lo puedes pensar, si tienes una propiedad en otro lugar, o incluso el auto, otras cosas que están fuera de la casa, pues bueno, las traes a tu mente, ¿verdad? Por supuesto y en el caso de los seres queridos y de otras personas algo que podemos hacer como ejercicio también y aquí tiene que ver mucho con cómo ustedes se sientan cómodas o cómodos al respecto aquellas o aquellos de ustedes que se sientan cómodos haciéndolo de esta manera eh, se pueden incluso recostar en la cama y meditar que están muriendo pero no estoy diciendo que lo haga estoy Diciendo, si alguien ya ha meditado en la muerte y ha hecho este tipo de ejercicios, se sientan cómodos, está bien. ¿sí? Se pueden tumbar en la cama y meditar o imaginar que están muriendo. Y simplemente permitir que se vengan imágenes de personas o seres a su mente, ¿sí? de manera libre, ni siquiera tratar de controlarlo. ¿sí? Pensar, estoy muriendo en este momento. ¿sí? Con su libreta a un lado y ver que se presenten imágenes de personas y ver cómo se sienten al respecto en en relación a esa persona o a ese ser, ¿sí? E identificar cuáles de ese tipo de relaciones podrían también ser causa de una muerte perturbada, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a los seres queridos, básicamente podrían ser dos razones: la incapacidad de uno querer soltar a esa persona o la preocupación de que esa persona no nos va a poder soltar a nosotros, ¿ok? Entonces ahí lo vas escribiendo. Pones, por ejemplo, eh, por ejemplo, mi pareja ¿sí? o, o mi hijo ¿sí? o mis padres no pues me cuesta mucho trabajo de desapegarme de ellos ¿sí? entonces ahí lo vas anotando ¿sí? o puedes poner bueno mis padres o ciertos amigos creo que yo estoy lista para, o listo para desapegarme, para trascender ¿sí? pero siento que ellos no, entonces pues bueno ahí está un pendiente ¿no? para ver si en algún momento hablamos con ellos, cómo lo abordamos y demás y también aquí no solamente se pueden venir eh, personas a nuestra mente relacionadas al apego sino a la versión también, ¿sí? se pueden venir imágenes de personas o seres a quienes no les hemos pedido perdón por algo o, eh, o nosotros mismos no los hemos podido perdonar o, a lo mejor, con nosotros mismos no nos hemos podido perdonar de, de algo. Hay alguien con quien tenemos un conflicto que no se ha sanado y que tiene que ver con el perdón, eh, precisamente, etcétera, etcétera. Entonces, anotar a esa persona, por ejemplo, alguien, un, un muy buen amigo con lo que tuviste un conflicto y, y puede llamar a tu mente y y hacer que tu mente se vaya, oh, quisiera pedirle perdón, pero estás muriendo, me explico, pues ¿qué vas a hacer? Entonces la mente se puede morir perturbada por la incapacidad de hacer algo que le hubiera gustado, ¿verdad? Que claro que puedes pedir perdón al momento de morir sin, sin necesidad de que la persona esté presente, pero a lo mejor si no estás entrenado en el proceso vas a tener otras tantas cosas de qué preocuparte como para poder sanar todo lo que quisiera sanar, ¿verdad? Entonces, pues, mejor sanarlo ahorita que estamos aquí y ahora. Eh, vivos y eh, no, no en esa transición ok entonces ese es el ejercicio repito si lo quieren o lo pueden hacer así imaginar que estamos muriendo ¿m? y ver qué personas o seres se presentan y cómo está nuestra sensación relacionada a ellos puede ser a lo mejor un perrito o varios perritos o gatitos que que como decir que, que están bajo nuestro cuidado y demás entonces, todas esas preocupaciones, anotarlas. Y estas son nuestras listas de trabajo. ¿sí? Estas son nuestras listas de trabajo que no van a terminar hasta que realmente puedas cerrar tus ojos y decir si hoy me muriera, no hay ningún problema, todo está arreglado. ¿okay? O sea, que puedas repasar tus bienes materiales y decir ya está claro quién se queda qué, las cosas que son significativas emocionalmente, que pues a alguien más no le van a interesar, ahí las tengo guardadas, pero ya indiqué que pues esas simplemente se dispongan, o sea, se tiren después de que yo muera, porque lo que me llevo o lo que es importante para mí pues es esas vivencias significativas, y no el objeto, el objeto está ahí me recuerda y está bien, pero no hay problema si cuando yo muera las tiran a la basura, o sea, ya, ya trabajé con eso, sí y con las cuestiones materiales que tienen un un valor económico significativo, ya deje claramente quién se las queda. ¿sí? Ya, si después se pelean por ellas, ya no es cuestión mía, ¿verdad? Yo ya dejé todo claro. Ahí así, y a la siguiente semana vuelves a hacer el, el... Por decir algo, no tiene que ser la semana, puede ser todos los días como tú quieras, pero de vez en cuando estarlo checando y decir, ok. ¿sí? Eh, ya avance más en cuanto a estas cosas y ya avance más en cuanto a estas personas. Entonces, esa lista la tenemos que ir repasando constantemente. Y claro, tener cuidado que en las nuevas cosas que vamos obteniendo y en las nuevas relaciones que vamos haciendo, desde el inicio no esté presente este, ¿verdad? Si desde el inicio no está presente esto, entonces ni siquiera van a ser causa para conflictos posteriores. ¿sí? Entonces, son ejercicios extremadamente importantes que nos van a ir. Eh, preparando para que ahora que tenemos el tiempo, la energía y demás podamos eh, evitar causas muy comunes de muertes perturbadas. Es, repito, extremadamente común que las personas mueran eh, en dolor y en agonía relacionados a estos dos puntos. Ahora bien, estos son dos situaciones muy eh, fuertes y comunes de morir perturbado pero hay una causa de morir eh, perturbadamente que es muy común también y que es un miedo muy profundo, que es el miedo a dejar de existir o el miedo a perder la identidad. ¿sí? Es como el miedo a, a creer que pues, vas a dejar de existir. Y obviamente está muy relacionado con el miedo a perder a nuestros seres queridos, ¿verdad? El miedo o, digamos la incapacidad de tener un duelo sano porque claro que los, los duelos eh, tienen su proceso y demás pero pueden ser totalmente eh, sanos un duelo que ya no es sano es cuando incluso después de un año que es más o menos cuando se empiezan a cerrar ciertos ciclos todavía hay una falta de aceptación de que la persona murió porque no aceptas que realmente es natural el la transición de la muerte ¿verdad? mucho tiene que ver pues, con esto que estamos viendo aquí pero también mucha, mucho de ese sufrimiento es porque sentimos que la persona dejó de existir o sea que un día existía y de repente dejó de existir o el miedo a uno mismo morir es por esa sensación de que simple y sencillamente dejas de existir ¿verdad? y lo curioso es que no tiene ninguna lógica en ningún contexto yo le digo mucho a mis amigas y amigos Católicos. y cuando digo católicos no porque porque no hable o, o, o no trate de ver hacia otras tradiciones espirituales sino porque en este caso viviendo en México y en gran parte de Latinoamérica pues hay una comunidad católica muy grande, ¿verdad? salud entonces a veces salud. Salud. nuestras propias familias y muchos de nuestros amigos eh, pues son católicos ¿salud? entonces <coughs> A veces cuando digo católicos específicamente, es porque en, es, en estos países y culturas hay una gran población y muchas de las personas que conocemos son católicos, entonces yo le digo en muchas ocasiones a mis amigas y amigos católicos, pues aprovechen su tradición, o sea, si realmente tienen una tradición espiritual donde se dice que la vida no termina cuando mueres, ¿sí? es, abraza esa vivencia o esa visión para que no tengas miedo a morir, ¿verdad? ¿Sí? hay un un, una, un video de de Santiel Dalai Lama, una entrevista a Santiel Dalai Lama en la que él dice que desde el punto de vista de las relaciones eh, teístas que consideran a un Dios creador ¿sí? debemos de reflexionar que Dios ha creado la vida pero también ha creado la muerte ¿sí? Entonces como consejo a las personas que tengan esta creencia, hay dos cosas que a mí me parecen como muy congruentes. Una, pues Dios es tu Padre que te ama. Y por otro lado, Él crea la vida y la muerte. Eso significa que está, si está creando algo para ti y a su vez te ama, pues no va a crear ninguna experiencia negativa o desafortunada, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene la creencia de de un Dios creador que te ama ¿por qué tiene miedo a morir? si es ilógico que él creara esa experiencia para causarte sufrimiento ¿verdad? ¿no es cierto? entonces yo por eso les digo, pues si tienes esa creencia pues abrázala y beneficiate de ella, no nada más la tengas de manera cultural, en bautizos y en bodas ¿verdad? o sea, si realmente crees en ello pues ahí tienes una respuesta no solo para no tener miedo a morir sino también para no sentir la pérdida de tus seres queridos, porque finalmente pues ellos, a menos que realmente hayan sido así como personas muy negativas, pues lo más probable es que estén en el cielo y que ya estén en un plano en el que su sufrimiento pues no es... Este, o sea, que, que en esa visión se dice que no tienen sufrimiento, pues. ¿sí? Entonces, sin entrar en muchos detalles al respecto, incluso es un consejo del propio Dalai Lama hacia las personas que tienen esta creencia. Si pues, ahí está su creencia, pues aprovechenla. Desde el punto de vista de esa creencia, no tienes por qué tener miedo a morir, porque no desapareces, ¿sí? ni dejas de existir. Al contrario, te liberas de este plano mundano y aflictivo y vas a un plano donde hay menos sufrimiento y tus seres queridos también están en ese plano y después hasta te vas a encontrar con ellos. ¿sí? Entonces, esa es la idea. Desde el punto de vista de aquellos que creen en las próximas vidas, pues tampoco dejas de existir, ¿verdad? Tal vez un miedo válido para una persona católica o para una persona budista, por así decirlo, sería no tanto el miedo a morir, eh, en el sentido de miedo a dejar de existir, sino miedo a qué va a pasar cuando muera, ¿verdad? En el sentido de a lo mejor me muero y voy al infierno, o a lo mejor me muero y tengo un mal renacimiento. Pero incluso ese tipo de miedo no es negativo, si lo sabemos aprovechar. A ese tipo de miedo en la tradición budista se le llama miedo saludable. ¿Por qué? Porque... Pues si tienes miedo a ir al infierno o a un mal renacimiento, la buena noticia es que tienes solución, pues cambia tu conducta y tu, el cambio de tu conducta va a hacer que se te quite el miedo, ¿no es cierto? Es miedo saludable porque el miedo te lleva a una transformación y la transformación hace que se te quite el miedo esa perspectiva no hay problema entonces, el único miedo viable que podría tener una persona que cree en el infierno o que cree en las próximas vidas es a ir a, ese, a esa experiencia de infierno o a renacimientos desafortunados y si no los quieres experimentar pues trabaja para no hacerlo y se acabó el problema pero de ahí a miedo a dejar de existir ninguna de estas creencias realmente habla de ese proceso entonces tampoco hacia los seres queridos debemos de sentir que dejaron de existir, ¿verdad? Y hay un maestro eh, vietnamita que es un, un gran, gran maestro, un ser y, inmensamente realizado, eh, Thich Nhat Hanh o Thich Nhat Hanh, eh, que es, es todo un poeta en la espiritualidad y él dice que cuando tú ves una nube en el cielo y esa nube te agrada cuando esa nube desaparece tú sufres pero el sufrimiento proviene de que no somos capaces de identificar la nueva manifestación de esa nube a través de lo que se ha convertido ahora ya sea lluvia, granizo o nieve pero si uno fuera capaz de observar que la nube no dejó de existir no pasó de ser a no ser sino que más bien tiene una nueva manifestación podrías escuchar y así lo dice él cómo te está llamando desde su nueva manifestación y te dice querido, querida no me reconoces en mi nueva forma aquí estoy ¿no es verdad? pues uno se apega a la nube y, la, y quiere seguir viendo la nube como nube y eso nos impide ver que la nube sigue existiendo ahora en otras formas como lluvia como granizo, como nieve, pero ahí está, es lo mismo con nuestros seres queridos, ¿verdad? Esas nuevas manifestaciones están presentes, pero no las podemos observar porque estamos aferrados a una imagen que queremos mantener. ¿Cuáles pueden ser estas nuevas manifestaciones? Claro, tiene que ver con diferentes creencias, para unos puede ser que está en el cielo, para otros puede ser que ella renació, o para otros puede ser, ok, cuando el cerebro se vuelve inactivo, pues la conciencia se detiene y uno deja de existir en ese sentido. Pero claro que tu papá, tu mamá o tus seres queridos, tus hijos, tus amigos, siguen viviendo a través de lo que conviviste con ellos, de lo que aprendiste de ellos y cada vez que tú ayudes a alguien ¿sí? van a estar manifestados a través de ti, ¿no es cierto? Grandes seres como Gandhi, por ejemplo, siguen viviendo, después de décadas siguen viviendo. Cada vez que una persona propone el diálogo pacífico para resolver un conflicto a través de la inspiración de Gandhi, es como si Gandhi estuviera manifiesto, ¿no es verdad? Entonces hay muchas maneras de entender que realmente las personas, si nosotros lo permitimos, eh, permanecen y cuando digo permanecen no me refiero a una causa más de aferramiento o de apego de decir ¡ay! entonces sigue estando y demás no, me refiero a que en este caso es real acuérdense que el sufrimiento surge cuando la brecha entre la realidad y la percepción es muy amplia aquí la, re la realidad es que nada puede pasar de existir a no existir Incluso me parece que es la segunda ley de la, termo, de la termodinámica, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista más científico, que la materia no se crea ni se destruye, sino tan solo se transforma. Entonces hay algo incluso que sigue estando presente, que no puede pasar de ser a no ser. Y al nosotros experimentar eso no es en el sentido de aferrarnos, sino el sentido tampoco de ir un, al otro extremo de decir desapareció y dejó de existir sino que puede seguir estando presente, sobre todo en manifestaciones que nos ayuden en nuestro propio crecimiento. Ese es el punto. No en manifestaciones que causen apego, ¿verdad? Sino en manifestaciones de ese amor, de esa compasión y de esas vivencias que hemos recibido de ellos, se expresen a través de nosotros hacia los demás. Y en ese sentido, tu padre, tu madre, tus abuelos, o quien sea, puede seguir estando presente en tu corazón a través de la manera en que te comunicas a través del amor, a través de la compasión, a través de la generosidad entonces esos son los tres ejercicios que me gustaría que llevemos a cabo y que creo que pueden empezar a transformar no solo eh, o pueden empezar a traer una transformación que nos ayude al momento de morir sino que nos ayudan también en nuestra propia vida ¿Mm? curiosamente Curiosamente, como les decía al principio, creemos que el desapego o desapegarte de tus seres queridos implica alejarte de ellos, pero ¿saben qué es curioso? que es exactamente al revés, el desapego te acerca a tus seres queridos, ¿por qué? porque el desapego significa saber que las cosas y las personas no son para siempre y por tanto que tal vez hoy es el último día que tengo para ver a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, o a ese perrito, ese gatito que vive conmigo, tal vez es la última oportunidad que tenga para decirles que los amo, que les agradezco, para estar presente, para escuchar, para estar tal vez para poner el celular a un lado, ¿sí? y realmente estar presente con mis seres queridos o con los demás o incluso con las personas en la calle, tal vez sea el último día que lo pueda hacer y por tanto, eso me va a alejar o me va a acercar a ellos me va a acercar, ¿verdad? si yo entiendo que mi papá no es para siempre, o mi pareja no es para siempre o mis amigos no van a estar para siempre, hoy voy a estar más en contacto con ellos y por eso el desapego no te aleja, sino te une pero te une en una visión y una experiencia congruente con la realidad, lo cual trae una experiencia de liberación y no de aferramiento. ¿sí? Entonces, pues esas son algunas de las cosas que quería comentar con ustedes y algunos de los ejercicios que quería, que quería compartir con ustedes. Espero que sea de mucho, mucho, mucho beneficio. De verdad es mi más sincera aspiración que podamos poner en práctica estos ejercicios y que cada vez conforme los vamos repasando... Eh, vayamos sintiendo cómo nos vamos liberando de estos miedos, de estos aferramientos, apegos, que no sólo van a posiblemente hacer nuestra muerte miserable, sino están haciendo ahora nuestra vida miserable. ¿sí? Entonces que este entendimiento sea la causa para que podamos trascender el apego, el miedo, el sufrimiento, y que podamos inspirar a través de nuestra conducta a que los demás puedan tener un cambio positivo, en su vida, ya que hablamos de Gandhi pues finalizar con esta frase de él que dice ser el ejemplo del cambio que queremos ver ¿verdad? entonces muchísimas gracias muchas gracias de nuevo a la comunidad Dharma Data y a aquellos que están presentes aquí y los que nos están viendo en este video ¿sí? muchas gracias